Nos encontramos en Villa Paraíso, un restaurante ya con solera. Son muchos los años y además lo llevas tú también en el polito puesto. Paco es el propietario, es el artífice de esta fiesta también de hoy, de muchas otras cosas, y es que es único. Paco Gómez es una persona entrañable que se da a querer, lo quiere todo el mundo. Ya vemos sus invitados, hoy está aquí para felicitarte también por tu trayectoria. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por colaborar con, nuestra, con nuestro restaurante Villa Paraíso durante tantos años. Eh, empezamos en el año 89 con un socio gallego y nos prometimos que si iba todo bien, cada cinco años haríamos una fiesta para los amigos y los clientes y futuros clientes. Y así lo hemos hecho y lo hemos cumplido. Bueno, ¿cuántas personas han invitado hoy? Unas 130 personas. Bueno. Muy bien. bueno hay muchos que faltarán porque no estén sí, sí, ya, sí. se han ido de vacaciones, no bueno, estén en sus tierras, ¿no? porque tú trabajas mucho con los extranjeros. Exactamente, hay mucha gente que no ha podido venir porque los vuelos no han coincidido por la fecha, pero muy bien, muy orgulloso por, por estar aquí. Bueno, este año también hay algo más que añadir, hay un hándicap más, con el corazón que tiene no me extrañaba que quisieras también hacerlo solidario. ...y hacer también algo por una asociación de Marbella... ...además, que sí. yo doy... ...sí, yo doy una asociación de Marbella... ...para ayudar a los niños... ...y a la gente que no puede pagar su factura de luz... ...etcétera, y su... ...su vivienda, no pueden comer alguno ¿no?... ...estamos colaborando también con ellos ¿no?... ...y seguro que mis clientes van a colaborar con ellos también". Pero ...son muy aquí, solidarios también todos... ...seguro que sí... Seguro. ...aquí hoy no falta de nada... ...tenemos un veneciador eh, que recibe a todos los invitados... ...con esta copita de Fino... ...un vino aquí de la tierra... ...y los músicos, y con arpa músico, y todo... ...músicos paraguayos que están con nosotros... ...durante 15 años... ...son muy brillantes en su música paraguaya... internacional también, ¿no? italiana también... Pues enhorabuena por tu trayectoria, por tener tan buenos amigos, por tu corazón solidario y a seguir la fiesta. Muchas gracias y que siga la fiesta toda la noche. ¿Vale? Gracias bueno vamos a hablar con pancho portas es el artífice también de esta asociación el fundador el presidente son dos años pero muy intenso en dos años que parecen que ha sido 10 con el ruido que ha hecho pancho que ha dado regalo regalo eh, ha ayudado a tanta gente eh, bueno y todo así en secreto que casi que nadie conoce la asociación pero yo doy fe de ello vamos a pasar venenciado sí. para usted Gracias. Le dejamos con su trabajo que nosotros seguimos con la entrevista Pancho, un poquito cómo ha sido la trayectoria estos dos años de la asociación Yo Doy. Yo Doy, intensa, trabajando mucho, pero hay mucha gente generosa, ¿sabes? Yo creí que solo eran generosos los pobres, que son los que más necesitan, pero los ricos también son muy generosos y hoy lo van a demostrar comprando rifas para, para sortear todas estas cosillas que nos han regalado gente muy buena. Bueno, ha puesto en la mesa unos sobrecitos que son puzzle. Cuéntame ah, sí. qué has inventado esta vez. Sí, bueno, tuve un mes libre. Y, y me dediqué a hacer puzzles, simpáticos, dobles puzzles que se pueden hacer por delante por detrás. Y la gente, pues mientras espera el plato, que haga su puzzle, ¿no? Son fáciles, son fáciles de hacer, sí. Bueno, estupendo pues... Enhorabuena, hay aquí una mesa con mucho regalo, incluso un cuadro tuyo, una escultura también... Este el cuadro. De un gran artista. Un este es movimiento. El sol, la costa del sol, el sol. Es, se mueve según... ...sí... Y te damos la gracia, la enhorabuena por hacer esa lo que hace y que, no, bueno, bueno, que, bueno, que yo siga yo mucho año. ¿eh? Yo doy a lo que se dedica es a llenar neveras a gente necesitada y el dinero que recordamos es para llenar neveras y neveras y neveras que Marbella dicen, ah, Marbella es la, la, la ciudad de los ricos, no, no hay mucha gente necesitada, necesitada mucha que también que a los niños también le ayudáis y que un año en Navidad, niños que no tenían sus padres para hacerle un regalo yo doy, le hizo le dio esa alegría y sí, tuvieron su regalo sí, y fue muy bonito o sea, sí, que hace cocina, la verdad por niño, quedó años, pero que había hecho mucho ruido ¿eh? pero lo nuestro es llenar neveras ¿eh? <risa> sí. pues enhorabuena por lo que hace que siga así muchos años, siguiendo ayudando y que bueno, vamos también a estar en la fiesta vamos a sentarnos un poquito sí, y acompañar en esta fiesta Villa para Villa Paradiso Publicidad. Gracias. A ti. Va a celebrarlo a lo grande Se viene a dormir conmigo A la cera de la calle Estoy saliendo con otra La recoja media tarde Y no se va de mi vera Se muere por ser mi novia la amiga la borracha Mi esposa, quiero que la examine, que la toque Y también tengo aquí lo que es Una tela de rasgo negra Examina, mirad, bien, cadena, candado, todo bien, es tremendo, muy bien, y por esta parte te lo doy a ti para que examines, y aquí igualmente, que examines, que miréis, todo bien, revisado, bien, bueno, pues vuestra misión va a consistir, aparte de, de tener aquí las cadenas a coger ¿eh? tu mano de derecha chelo tu nombre alfonso mira alfonso con tu mano derecha mano izquierda en posición de coger a una altura media entre el ombligo de la chaqueta una cosa así perfecto así esta es vuestra misión consiste en esto bien y ahora me vais a atar con una esposa bien soltamos lo bien entendido cumplido muy bien quitamos el candado uno el que más te guste lo quitas de la cadena también por ahí abre ábrelo quítalo ahí está y quítalo perfecto quiero que, que me aten. probablemente entre los dos muy arriba ahí perfecto y para que yo no me escape quítale la llave sí. Bien, ¿Y? y aquí igual. Cogemos la misma posición como hemos dicho antes, lo abrimos, lo cogemos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo queréis que me escape? ¿En cuánto tiempo? ¿Está ahí? ¿Un eh, minuto? minuto? Sí. Cogemos bien fuerte. Y a partir de ahora a una altura más baja, media. Y le voy a dar a la música. Oh. Ahí, perfecto. Muy bien, pasó. Oh, muy bien. Vamos. Muy bien, muy bien, bien chocolate. Bien. Vamos. Wow. Vamos a intentar. Imposible. Vamos. Súper rápido. Rápido. Imposible. Bien bien, bien, bien, bien. Esto va súper rápido. Rápido, rápido, rápido no puede ser Thank you.